Tres personas aún no identificadas atracaron a Alejandro Villar García en horas de la madrugada de este jueves. La víctima, con herida en la cabeza ocasionadas por los desaprensivos en medio del atraco, ofrece los detalles. Salí de trabajo como a las cinco y media de la mañana, cuando doblé la frente a la escuela en Vitevalle, más para allá. y me salieron tres y me atracaron. ¿Cómo te me quitaron un motorcito un de 110, 110 azul y un teléfono, y allí es -E K4. ¿Te volvían, no? Sí, me metieron por ahí. ¿Y tú no, no lo reconoces? No, no lo puedo reconocer porque yo estaba muy, con la cara muy, muy pulgada. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.